Hello. Hoy vamos a jugar con Trabalenguas, ¡Dale! Canta, cantame, canta, tocar, canta, estar acá, me cantar, me el primer juego vamos a necesitar una botella. El Trabalenguas dice así: Botellón, desembotellónate. Y ahora fíjense, eh, lo agarramos de abajo, de arriba, lo agarramos de arriba y dice: Botellón. Botellón, botellón, desembotellónate. Botellón, botellón, botellón, botellón, botellón, desembotellónate. Botellón, botellón, botellón, desembotellónate. Bote, botellón, botellón, botellón, desembotellónate. Botellón, botellón. Botellón, desembotellónate y seguimos. Todo lo que queramos. Y después la podemos hacer con dos manos para atrás. Todas las maneras que se acabo. Este es un trabalenguas de otro país. En nuestro país, en Argentina, se dice auto. En otros países se dice carro. Bueno, el trabalenguas dice así: tan caro es ese carro que por caro no compro el carro. Lo repito, tan caro.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 ¡Tan caro es ese carro que por caro no compro el carro! ¡Tarán! Este trabalenguas es bastante más difícil y lo dejo para trabajarlo cuando los otros los retenes. Así que vamos despacio, dice así. El cloro no aclara la cara del loro con aro de oro. Claro que el cloro aclara el aro de oro en la cara del loro.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 Darle like, compartilo, es muy importante que lo compartas para que el canal siga creciendo. Estamos dos veces por semana, hay juegos, canciones, chistes, tutoriales. Mandáselo a una amiga, a una maestra, a un amigo, a quien vos creas que esto le puede servir. Le podés dar a la campanita para que te lleguen las novedades. Tenés un montón de videos y tutoriales para seguir compartiendo. Ah, y no te vayas, porque de premiar te queda hasta el final... De postre te voy a dejar un chiste que hice con mi compañero, el misterioso Niño F. Oh, ¿qué hola, haces? Hola. ¿Sabías que los animales formaban una banda? No, no sabía. Ah mira, bueno, te digo. El tigre tocaba la batería, el león la guitarra eléctrica, el cocodrilo el zafón, algunos animales eran poquistas, mira que hasta no. entonces. ¿Y el pez sabés que tocaba? No. Nada.